de las cosas que más disfruto hacer y repetir año tras año es el vision board. No es como que lleve tantísimos años haciéndolo. Apenas eran tres años, pero en serio lo gozo. Quizás debía haberlo hecho unos días atrás. Sin embargo, intentando obtener autocad de manera gratuita, sin la licencia de estudiante porque pues ya no lo soy, instalé un troyano en mi computadora que me hizo empezar el año con frustración y mucho fastidio. Porque el condenado virus tomó mis datos y no sé si fue un bot o fue una persona Que manipuló mis cuentas vinculadas a mi correo electrónico de preferencia Y comenzó a publicar imágenes de algún grupo No sé qué decía la bandera Pero era obvio adivinar de qué se trataba Pues eran fotografías de personas, seguramente hombres Tapados la cara, con armas Y bandera en algún idioma de por allá del medio siento soy ignorante al respecto no no tengo idea con lo que Facebook decidió suspender mi cuenta y con ello suspender mis cuentas de Instagram me pasé creo que fueron apenas dos días menos mal no duró más sufriendo más que nada por los lindos recuerdos que tengo archivados en mi Instagram personal además de todos los años de esfuerzo y trabajo que les he metido a mis cuentas Pensar que todo eso iba a ir a la basura me estaba doliendo un montón. Y es que aún no puedo ser esa persona de luz despegada de los bienes físicos o digitales que mi ego ama. Entonces tras algunos días de insistencia recuperé mis cuentas. Y con ello, una parte de mi tranquilidad, porque el virus seguía en mi computadora, no se iba y ahora se estaba metiendo con mi cuenta de Google. Y bueno, me he visto obligada a interrumpir el video porque hace pocos minutos me di cuenta de que aún estaba usando mi cuenta de Facebook para publicitar mensajes tipo trabaja desde casa y recién termino de borrar y tratar de deslindarme de eso Estaré actualizándoles con respecto a esto del hackeo próximamente Me negué por completo a formatear mi computadora porque tengo muchos archivos muy importantes y no los puedo perder de ninguna manera así que con la ayuda de mi novio y de un youtuber que me dio muchísimas soluciones en su canal que por cierto dejo el link en la caja de descripción por si algún rato tienes algún problema con virus y no sabes qué hacer y no quieres perder nada gracias a tan preciada ayuda logré eliminar el maldito virus de mi computadora y procedí a proteger mis cuentas, cambiar de claves y hacer todo lo que toca hacer con eso cuando eso pasa entonces, por fin, logré encontrar la paz mental y pude realizar mi vision board. Y con ello, este video. ¿Pero qué es un vision board? Seguramente has oído, leído o visto sobre lo que trata esto del vision board, pero si no lo has hecho, déjame te lo explico brevemente. Un vision board es un tablero físico, digital o ambos, en el que básicamente colocas imágenes que representan aquello que deseas conseguir en distintas áreas de tu vida en un tiempo determinado. Puede ser a corto o largo plazo, yo de preferencia lo hago para un año. Su funcionalidad se basa en facilitar la manifestación de los objetivos mediante la visualización de estos en un lugar estratégico que podremos observar durante mínimo una vez al día y con ello poder enfocarnos en alcanzar esas metas, objetivos o sueños o deseos o como quieras llamarle para este año yo decidí intentar algo diferente a lo que estaba acostumbrada. Las otras ocasiones me fastidié bastante por el desperdicio que se genera al momento de recortar las imágenes. Así que ahora decidí hacer el collage de manera digital. Entonces ya que el Photoshop es una herramienta que he manejado por años, decidí hacerlo ahí porque tal como en la vida real puedo recortar las imágenes, también puedo editarlas, montarlas una encima de otra, tal es un orden específico, tal como se lo haría en físico. Entonces para mí ha sido importante esto de editar las imágenes y hacer que cuadren mejor con mi contexto y mi realidad, permitiendo a mi parecer que el proceso de visualización sea más sencillo, permitiéndome el proceso de identificación con lo que estoy viendo y por ende facilitando esto de manifestarlo y o sea, hacerlo realidad. Habría sido fácil si hubiera decidido Mantener mi cabello como está, aunque no fue tan fácil por cosas que ya les contaré luego. Y es que pasa que en estos días voy a hacerme un cambio de look que quisiera mantener por lo menos un año. Así que mi primera misión fue hacer que las personas de las imágenes que necesitaba encontrar se parecieran a mí. Y no al mí actual, sino al mí de pasado mañana. Así que para ello hice algunos retoques cromáticos, sobre todo en el cabello. También busqué una foto mía en la que se me viera feliz, a la que a su vez le cambié el color de cabello. Aparentemente superados los aspectos en los que tuve que editar el color de cabello de las imágenes de las personas que encontré, pasé o sea, al problema de no encontrar imágenes que nos representen a mi novia y a mí. Entonces como no encontré... Imágenes de personas reales Opté por unas imágenes que facilitaban un poco más la identificación de mi novio y yo como pareja Pero en formato ilustración Lo chistoso es que las ilustraciones que encontré Estoy segura de que son de algún mangua probablemente coreano De género Girls Love Y bueno, pude haber hecho yo las ilustraciones Pero por cuestiones de tiempo, comodidad Y por querer hacer este video decidí tomar ilustraciones de internet entonces esta pareja de lesbianas las edité para que se parecieran a mi novia y a mí, siendo yo la yo de pasado mañana. Entonces a la chica de cabellera oscura le di barba y cambié un poco el color de su piel. Mientras que a la chica de cabello claro le pinté el cabello, edité su nariz, sobre todo en la foto en la que se ve de perfil, y cambié también su tono de piel porque era muy clarito, el que estaba en la imagen original. Y bueno, me fui dando cuenta de que el vision board estaba casi totalmente violeta. Entonces quise darle un toque de contraste con tonos rojizos. Y al final completé el resto de los aspectos que ya fue un poco más sencillo encontrar imágenes que se acoplen. A lo que quiero manifestar para este año y me quedó algo así. Oculté las metas secretas, así que solo pueden ver lo que no tengo problema en compartir. Ahora solo resta imprimir este collage y proceder a ubicarlo en mi tablero de corcho que está destinado desde siempre a ser mi vision board. Hay muchas cosas que quisiera decir para añadir acerca de lo que es el vision board y cómo hacerlo, tal vez haga un nuevo video al respecto Dime, por favor, si es que te interesaría que lo hiciera, si no, probablemente no lo haga. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les deseo todo lo mejor en este año y no se olviden, por favor, de suscribirse y darle like si es que les gustó y dejarme alguna duda que tengan, algún comentario, algo que quieran expresar al respecto. Si quieres contarme cómo te está yendo con tu vision board, me encantaría leerlo y nos veremos en otra ocasión. Cuídate, bye bye.